Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí a la Asociación de Estudios Espirituales del Grupo de Villena. Es para nosotros una gran alegría y satisfacción poderles dar la bienvenida un sábado más. Y, por supuesto, eh, damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, que nos ven en todo el mundo, y a través de Facebook. Eh, el tema que hoy vamos a tratar es un tema complejo, un tema hasta cierto punto difícil, parece ser que mucha gente se atreve a hablar de él, en este mismo momento es lo que nos disponemos a hacer, pero eh, como siempre respetando todo tipo de ideas, todo tipo de creencias, todo tipo de investigaciones y todo tipo de evidencias científicas o justificaciones filosóficas. ...el respeto tiene que ir por delante en temas tan complejos... ...y tan controvertidos como es el tema de Dios... ...y eh, precisamente hemos titulado el tema como Dios, espíritu y materia... ...no porque Dios sea espíritu y materia... ...sino simplemente porque el espíritu y la materia junto a Dios... ...forman la Trinidad de todo lo que existe en el universo... ...cuando hablo de Trinidad por favor no me malinterpreten... ...no es el concepto teológico de la Trinidad... ...sino simplemente de tres elementos... ...que son los que forman y constituyen... ...tanto el universo físico... ...como el universo espiritual. Aquí vemos una respuesta... ...que es la que le dan... ...en el ítem número uno... ...del libro de los espíritus a Allan Kardec... ...cuando él pregunta... ...¿qué es Dios? No pregunta quién es Dios, sino pregunta, ¿qué es Dios? Y entonces le responden, Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Este concepto, inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, les sugiero que lo tengan permanentemente a lo largo de las charlas, porque van a ver cómo las investigaciones de las que yo les voy a hablar a continuación, a nivel de evidencias científicas, y los razonamientos que a nivel filosófico, dentro de la filosofía analítica, se están haciendo en estas últimas décadas respecto a la existencia de Dios, van perfectamente imbricados dentro de este concepto que se dio hace 150 años y que lo pueden encontrar, como he dicho, en el ítem número uno del libro de los espíritus del de profesor Alan Kardec. Muy bien, para hablar del tema de Dios debemos de intentar hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existe Dios? La segunda sería, ¿podemos conocerlo? La tercera, ¿qué relación tiene con nosotros? ¿Qué relación tiene con el hombre? Y la cuarta, ¿qué o quién es Dios? Esta última ya la hemos respondido anteriormente, pero la he querido poner porque en esta última pregunta se contraponen dos aspectos. Cuando yo pregunto quién es Dios, estoy identificando ...a Dios con un ser antropomórfico... ...es decir, como todas las religiones lo identifican... ...una figura, que en algunas religiones puede ser... ...un señor con barba, que se sienta en un trono... ...que imparte justicia, etcétera, etcétera... ...en otras religiones puede ser un tótem... ...en otras puede ser un conjunto de dioses politeístas... ...dirigidos por un dios superior o una entidad superior, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta de qué es Dios es pertinente... ...porque cuando nosotros preguntamos quién es Dios... ...estamos preguntando por un ser antropomórfico, un ser al que nosotros estamos dando las características humanas. ¿Quién es Dios? ¿Una persona? ¿Una entidad? No lo sabemos, evidentemente. Entonces, lamentablemente, la evolución de la humanidad a nivel del pensamiento y a nivel de la religión ha necesitado de iconos, para poder dirigirse a un ser superior, para poder, digámoslo así, rezar, orar, hacer sus peticiones, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene la pregunta de quién es Dios. A lo largo de la historia, siempre el concepto antropomórfico de Dios está presente y perenne en todas las religiones. Ese concepto no es el que tenía Einstein. Einstein ha dicho, es un espíritu, como hemos visto anteriormente, que está... ...en todo el universo, que está detrás de las leyes... ...que rigen el proceso del universo, efectivamente era así. Entonces, Dios es algo que no podemos demostrar... ...como tampoco pueden demostrar los que no creen en él, que no exista... ...pero sí podemos conocer, lo podemos conocer... ...y podemos comprender qué es a través de su obra... ...a través de su manifestación a nivel del universo físico... ...y del universo espiritual. Lo primero que hay que tener en cuenta, por ejemplo, sería esto. No existe efecto sin causa. Es una de las leyes principales que rigen en el universo, a nivel físico y a nivel espiritual. No existe un efecto sin causa. Por lo tanto, buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón os responderá a la pregunta de qué es Dios. Todo lo demás lo vamos a ver a continuación. Algunos ateos, algunas personas que no creen en Dios, o agnósticos, que se consideran, la palabra agnosticismo fue un término acuñado por Thomas Huxley en el siglo XIX, cuando empezó a explicar el tema de, y defender el tema de la hipótesis evolucionista de Darwin, y el agnosticismo simplemente es aquel que dice, yo no soy capaz de comprender que exista Dios, no quiere decir que sea un ateo, es un ateo en menores condiciones, sino que su capacidad no le lleva a entender que puede existir un Dios, pero no lo niega, no lo rechaza. El ateo sí, el ateo rechaza que pueda existir una entidad que haya creado el universo, una entidad superior, una fuente creadora, que haya sido el origen de todo cuanto existe. Pero bueno, nosotros no estamos criticando, estamos exponiendo, simplemente dando ideas, y los ateos muchas veces se preguntan ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo llegó a ser eterno? Hay una respuesta bastante interesante a esto, dice la respuesta es que nunca llegó a ser eterno, Siempre existió en la característica principal de Dios, que es eterno. Siempre existió. Vamos a ver ahora, dentro del aspecto de la filosofía, lo que son los argumentos racionales que existen para llegar al conocimiento de Dios. Como hemos dicho, la ciencia no puede demostrar que Dios exista como tampoco puede demostrar que no exista, pero sí podemos conocer a Dios a través del argumento racional, a través de nuestra razón y a través de las evidencias científicas que en las últimas dos décadas se están produciendo en la Tierra. Concretamente, algunas de las evidencias más importantes que hay que las veremos a continuación. Pero primero vayamos con el argumento filosófico, el argumento racional, el que nos da la razón. Ahí hay una frase de Immanuel Kant, uno de los mayores filósofos y pensadores de la historia, que dice, es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios, pero no es preciso demostrar que Dios existe porque nadie puede demostrar que Dios exista, porque Dios está por encima de nosotros. Lo limitado que somos nosotros, lo finito que somos nosotros, no podemos comprender lo infinito y lo ilimitado. No podemos entender que puede existir una mente superior una energía, una fuerza creadora, que está por encima del espacio y del tiempo, por encima de las leyes físicas y espirituales que él mismo ha creado y que, lógicamente, nuestra limitada capacidad humana no puede abarcar ni puede entender. Pero sí podemos conocer a través de su obra y a través de las manifestaciones de sus leyes, podemos entender y comprender precisamente de su existencia. Como dice Kant, no es importante que se demuestre la existencia de Dios, pero sí es necesario persuadirse de él, de que existe. ¿Por qué? Pues simplemente, puesto que como hoy mismo, esto se dijo hace 300 años, hoy mismo demuestra la psicología positiva, se nos dice que las personas aquellas que creen en Dios, en una Deidad, que tienen fe en el porvenir, son mucho más felices y son capaces de enfrentar los problemas y las vicisitudes difíciles de la vida, con mayor capacidad de resiliencia, y que las personas que no creen en nada, que tienen un pensamiento nihilista, un pensamiento eh, pesimista de que nada existe y de que la vida no tiene sentido. El que cree en Dios tiene una esperanza, el que cree en Dios puede superar muchos obstáculos si tiene verdadera fe. No estamos entrando en qué tipo de fe ni en qué tipo de religión, pero la fortaleza de creer en un ser superior, bondadoso, justo y bueno, que cuida de todo lo que ha creado, lógicamente otorga algo al espíritu que no es ni más ni menos que esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en el porvenir. Por eso, los psicólogos positivos que entienden bastante del tema, lo explican de esa manera. Aquella persona que tiene fe, tiene una serie de recursos y de capacidades mayores de resistir las desigualdades, las inconveniencias y todo ese tipo de cosas, que aquella otra que es atea y no cree en nada. ¿Eh? Eh, en ese sentido es por donde va la frase de Kant. Es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios, pero no es necesario demostrar que Dios existe. Podemos comprender a Dios, podemos entender a Dios, podemos saber que existe, pero demostrar que existe no está ni al alcance de la ciencia, ni al alcance de la religión, porque es un acto de fe, es una cuestión personal. Por ejemplo, hoy en día vivimos una sociedad, una sociedad eh, donde la ansiedad, la prisa... Eh, la presión psicosocial, la competitividad, genera angustia, genera estrés, y es un atentado realmente contra algo tan sencillo como la paciencia. Las personas hoy en día estamos perdiendo la paciencia, no tenemos paciencia para nada. Sin embargo, cuando uno tiene confianza irrestricta en Dios, en un creador, sabe que la paciencia se desarrolla en su interior de una manera mucho mayor, y esa paciencia ¿eh? es un recurso que en determinados momentos está por encima del tiempo y del espacio... Y por encima de otras serie de vicisitudes que le ayuda a superar muchas cosas. Es un ejemplo de cuáles son algunos de los recursos que la creencia en Dios, digámoslo así, otorga a la psicología del ser humano. En este sentido es por donde va la frase de Kant. Pero bueno, sigamos. ...vayamos ahora a la controversia entre ateísmo y teísmo... ...es decir, entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios... ...nosotros lógicamente no vamos a, eh, no vamos a interpretar aquí... ...ni queremos en absoluto eh, criticar nada... ...simplemente explicar algunas cosas... ...por ejemplo, dentro de la evolución del pensamiento humano... ...en el siglo, finales, en el siglo XIX, finales XIX, principios del XX... ...hay tres figuras claves, tres figuras importantes muy importante que han condicionado hasta cierto punto la evolución de la ciencia, la evolución del pensamiento, la evolución de la filosofía. A tres de esas figuras hay muchos más, pero a tres de esas figuras un gran filósofo les denominó maestros de la sospecha. ¿Por qué eran maestros de la sospecha? Porque los tres negaron la existencia de Dios. ¿Y en qué se basó este filósofo para calificarlos de esa manera. Pues se basó el filósofo para calificarlos de esa manera, en el sentido de que ninguno dio argumentos racionales sobre la existencia o no existencia de Dios. Se basó en argumentos derivados sobre lo que las religiones, el daño que las religiones habían hecho con su actitud al mundo, pero no entraron ninguno de los tres en afirmar, en rebatir, en exponer, ...precisamente argumentos racionales para entrar a comprender si Dios existe o Dios no existe. ¿Quiénes son esos maestros de la sospecha? El primero de ellos, Friedrich Nietzsche. Nietzsche tiene una frase, un gran filósofo alemán, que dice así... ...Dios ha muerto. El contexto de esta frase va no respecto al tema de que la entidad espiritual... ...que se puede entender como que organiza, dirige y crea la vida ha muerto, sino él hacía referencia al concepto de conciencia, al concepto de que a la conciencia superior que las religiones han intentado imponer diciendo que es el origen de todo lo que existe, él no veía por ningún lado que pudiera existir y entonces la negaba. Pero, ¿cuál era la posición que él argumentaba respecto a ese planteamiento? Pues no era una posición con argumentos para rebatir la existencia o no la existencia de Dios, sino que se basaba en que aquellos que son sus representantes en la tierra, o se dicen sus representantes en la tierra, actúan de esta y de esta y de esta manera. Es decir, no entraba a valorar la existencia o no existencia de Dios, estaba criticando la existencia de Dios porque sus representantes no actuaban con un criterio moral en base a lo que él creía. Por lo tanto, no argumentaba el planteamiento de la ciencia de Dios. ¿Cuál fue el segundo de los maestros de la sospecha? Karl Marx. Karl Marx fue un gran economista, pero de filósofo tenía bastante poco. Karl Marx eh, tiene una frase muy famosa que todo el mundo conoce. La religión es el opio del pueblo. Es una frase famosísima. Pues la religión no es el opio del pueblo. Para él... ...intentaba hacer creer que la religión era mala... ...porque eh, había hecho mucho daño a lo largo de la historia. No es la religión la que ha hecho daño a lo largo de la historia. Son los hombres que han formado parte de esa religión... ...los que con sus conductas equivocadas... ...han hecho daño a los demás y han utilizado la religión... ...para hacer daño a los demás. Eso hay que tenerlo claro. La religión no es mala, la religión es positiva. En todos los sentidos, todas las religiones son buenas... ...porque todas hablan de lo mismo, de la ley moral... Hablan de ser eh, a, eh, caritativos con el, próximo, con el prójimo, de procurar eh, la igualdad entre los hombres, de procurar el afecto, el sentimiento de la paz, la fraternidad, etcétera, etcétera. Todas hablan de lo mismo. Son los hombres, esos contenedores oxidados, que cuando reciben la lluvia pura de la verdad espiritual o religiosa en las distintas religiones, en las distintas religiones, contaminan esa agua y la ofrecen a sus congéneres contaminada. Pero la lluvia, el agua que viene de arriba, es siempre pura es siempre limpia. Somos nosotros, con nuestros defectos y nuestras imperfecciones, los que contaminamos todo eso. No sé si la metáfora puede cuadrar. El tercero de los maestros de la sospecha, Sigmund Freud. Sigmund Freud, el gran padre del psicoanálisis, decía, Dios es una ilusión, porque él creía que el argumento de Freud era, las personas pobres, pusilánimes, pobres de carácter, pusilánimes, que no tienen dónde eh, eh, refugiarse en la vida, necesitan, necesitan la figura del padre, un padre superior, un dios, que les dé seguridad, que les dé confianza, entonces se refugian, porque no tienen capacidad de enfrentar las vicisitudes de la vida. Ese era el planteamiento de Freud. Ese planteamiento es muy bueno, si Dios no existe. Pero si Dios existe, es justo al contrario. Porque si Dios existe, resulta que aquel que niega la existencia de Dios es precisamente aquel que no quiere reconocerlo porque no quiere enfrentar el día de mañana una justicia superior de un ser o de una entidad que le, le haga reprocharle sus crímenes, sus. Eh, su, todas las cosas equivocadas que hace y tenga que responder ante ella. Entonces, justo el planteamiento al revés, el que eh, de Freud. Eh, se puede desmontar en ese sentido, como otro de los grandes maestros de la sospecha. Ninguno de los tres, ninguno de los tres, ni Freud, ni Karl Marx, ni, por supuesto, Nietzsche, dieron argumentos válidos para demostrar o no demostrar la existencia de Dios, pero dieron argumentos peregrinos, oscuros, respecto a lo que las religiones habían hecho a la humanidad. Su punto de vista, claro, porque las religiones han hecho también cosas muy buenas, ¿eh? ...no vayamos a creer que las religiones lo hacen, lo hacen todo mal... ...realmente se han cometido muchos crímenes en nombre de Dios... ...pero también se han hecho muchas cosas buenas... ¿eh? Hay, que, ...hay que reivindicarlo todo... ...esos tres son los maestros de la sospecha... ...que hoy en día, lógicamente, en su campo fueron muy buenos... porque Freud fue el padre del psicoanálisis... ...y realmente Marx elaboró una teoría económica... ...que en sus momentos fue importante... ...pero que hoy en día ya ha sido superada y Nietzsche planteó el tema de la voluntad del hombre y también ha sido bastante superada. Bueno, eh, ¿Por qué he querido sacar esto? Para que veamos un poco la controversia. Sin embargo, el pensamiento de los tres tuvo mucha influencia en el pensamiento materialista del siglo XIX y positivista del siglo XX. Muchísimo. Precisamente por esa influencia todavía hay personas que se siguen creyendo todo este tipo de cosas, cuando están completamente desmontadas, desmontadas y desnostadas de la realidad. Sigamos... Eh, el segundo punto. Eh, el día 9 de diciembre del año 2004, prácticamente hace poco, ¿verdad? El 9 de diciembre del año 2004, la mayor agencia de noticias del mundo distribuyó en los periódicos más importantes del planeta... ...New York Times, Washington Post... Eh, ...todos ...la mayoría de los periódicos... ...alemanes, ingleses y franceses... ...una noticia... ...una noticia en primera página... ...y la noticia decía... ...más o menos así... ...más o menos así... Eh, ...el líder... ...del movimiento ateo... ...en el mundo dice creer ahora en Dios en base a las evidencias científicas. El mayor ateo cree ahora en Dios. Efectivamente así fue. Salió en primera página de los grandes diarios internacionales. Ese líder no era ni más ni menos que un doctor en filosofía analítica, profesor en Oxford, en Stanford, en Estados Unidos, eh, bueno, en Oxford, en Inglaterra y en varios sitios, de un prestigio intelectual extraordinario. Él se llama, se llamaba, porque murió hace exactamente hace cinco años, se llamaba Anthony Flew. Anthony Flew, Flew estuvo 60 años, 60 años, toda la última parte, desde 1940 hasta prácticamente el año 2000, siendo el principal ideólogo del ateísmo. Su nivel intelectual era tan grande que todos estos grandes divulgadores del ateísmo como son Richard Dawkins con sus libros del gen egoísta, el espojismo de Dios, etc., Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Michael Humphrey, etcétera, grandes investigadores, grandes científicos, grandes pensadores que abogan por el ateísmo, que abogan por la teoría de que Dios no existe, todos estos todos estos son herederos del argumento racional de Anthony Flew. Anthony Flew estuvo durante 60 años publicando libros con argumentos acerca de la inexistencia de Dios. Pero argumentos racionales, argumentos sólidos, argumentos muy superiores a los de un Nietzsche, a los de un Freud, o a los de un eh, Marx. ¿Qué es lo que ocurrió para que de la noche a la mañana Anthony Flew declare que cree en Dios, que de momento cree en Dios, tuvo algún, digámoslo así, algún eh, alguna visión mística, nada de eso, él declaró al mundo que él creía en Dios a raíz de los argumentos racionales que estaba consiguiendo encontrar, a raíz de los diálogos y las controversias que había tenido con otros teólogos y con otros filósofos que eran teístas y creían en Dios, y sobre todo, lo más importante, a raíz de las evidencias científicas que en esta última década, desde el 1990 al año 2004-2005, eh, que es cuando ocurrió esta declaración, estaba descubriendo la ciencia. Ahora veremos algunas de esas evidencias científicas que hicieron que Anthony Flew se convirtiera del ateísmo, de ser el mayor ateo durante 60 años, a ser el mayor creyente. ¿Cómo creen que reaccionaron todos aquellos que eh, se autodenominaban... ...como los valedores del pensamiento libre... ...que no estaban restringidos por la religión... ...que realmente el ateísmo es algo eh, que debe de ser... Eh, ...consustancial con la evolución, etcétera, etcétera... ...un Dawkins un Dennett... ...¿cómo creen ustedes que reaccionaron todos estos... ...que habían bebido en las fuentes racionales de Anthony Flew... ...durante 60 años? Pues yo les voy a decir cómo reaccionaron... ...reaccionaron exactamente igual que ellos habían criticado a otros que creían en Dios, cuando, cuando reaccionaron de forma sectaria, de forma fanática, de forma fundamentalista. No podían, no podían tolerar que su mayor maestro, dentro de la racionalidad y los planteamientos racionales, ideológicos y justificaciones filosóficas que se habían dado durante 60 años, no podían admitir que él cambiara de bando. Y entonces reaccionaron con virulencia, empezaron a difamarlo, empezaron a decir un montón de cosas. ¿Cómo contestó Flio a esto? Con total y absoluta serenidad, con total y absoluta calma, en el año 2006 publicó un libro para responder a todos ellos. Y el libro se titula «Dios existe». Y ahí rebate una por una, todas y cada una de las argumentaciones que todos estos grandes científicos ateos, estaban dando. Todas, una por una, pero con argumentos racionales y con evidencia científica. Yo se los recomiendo, está en cualquier librería. Dios existe, Anthony Flew. Él explica en ese libro por qué cambió de ser ateo a ser creyente en Dios. Y las bases racionales, filosóficas y científicas que a él lo llevaron a creer en Dios para que veamos un poco que lo del fanatismo, eh, el sectarismo, va por barrios. ¿eh? El cientifismo también es una religión, que hasta cierto punto es un sistema de creencias, que también adolece de bastantes postulados fanáticos, cuando no admite ningún tipo de rectificación. Bueno, vamos al argumento racional, que es lo que a mí me interesa, origen de lo suprafísico, ¿qué podemos entender?, como que algo que es suprafísico, pues algo que no es físico, ¿no? Y en el hombre, ¿qué cosas hay que no sean físicas? Que estemos realmente convencidos que no son físicas. Por ejemplo, la racionalidad. Nosotros estamos aquí ahora y estamos, podemos razonar acerca de lo que está diciendo el conferenciante, no me interesa lo que está diciendo, no me gusta, en esto tiene razón, en esto tampoco, perfectamente. Podemos ra, ra, razonar acerca de que estamos en una sala con determinadas características, razonamos las cosas que están a nuestro alrededor, que nuestros sentidos captan, que nuestros sentidos experimentan y otras muchas cosas. ¿no? La racionalidad es algo que no se puede tocar, que no se puede palpar. La conciencia, la conciencia se puede palpar, tenemos conciencia, tenemos conciencia de que existimos, somos conscientes de algo, la conciencia también es un elemento suprafísico que no existe en ningún lado ¿eh? y que no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede medir, no se puede encasillar, la conciencia. El pensamiento, pensamiento abstracto, tenemos nosotros capacidad de pensar en la belleza, tenemos capacidad de pensar en la libertad, tenemos capacidad de hacer una abstracción de una idea y luego volver sobre esa misma idea después de un tiempo y volver a preguntarnos por qué pensamos eso. ¿Eso son capaces de hacerlo los animales? Pensamiento abstracto. El yo que somos. La experiencia. Cuando yo estoy aquí, estoy sintiendo, estoy pensando, mis emociones, eso qué es? ¿Eso es material? se puede medir, se puede tocar, no, el yo, la conciencia, el pensamiento, la racionalidad, la vida, la propia vida, la vida está cuando nosotros vemos la vida, el proceso evolutivo que lleva y las modificaciones que contiene, el origen de la vida no sabemos cuál es, los científicos no saben cuál es el origen de la vida, saben cómo se produce el proceso de evolución de la vida, cómo se desarrollan algunas modificaciones dentro del proceso evolutivo a través de la selección natural, pero no conocen el origen de la vida, no saben por qué desde un principio inanimado surge un, un, una primera célula con vida, eso lo desconocen por completo, la vida, la vida que tenemos, qué es, ¿De dónde aparece? Esas son cosas suprafísicas, que no están en lo físico, pero sin embargo están insertadas en lo físico, están en nuestro cuerpo. Las llevamos nosotros, las portamos, es decir, están integradas en nosotros. ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿Cuál es el origen de la conciencia? ¿Cuál es el origen de la mente? ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿Cuál es el origen de la racionalidad? Pues el origen de todo eso no es ni más ni menos que una mente superior que ha sido la que nos ha creado, y precisamente como dice Alan Kardec, de un efecto, in, de una causa inteligente, se deriva un principio inteligente. El hombre, como ser y entidad espiritual, es el efecto inteligente de una causa inteligente superior. Porque una mesa puede pensar, puede sentir, puede experimentar, puede cambiar, puede tener conciencia una mesa es una mesa, está formada por átomos materiales y nunca se va a ver modificada con el paso del tiempo. A este respecto, hay una anécdota de un, de un filósofo y sacerdote eh, irlandés llamado William Pelley, que decía lo siguiente, por el tema de lo que va relacionado con Dios. Eh, dice, si yo, por ejemplo, voy por el campo y me tropizo con una piedra, me doy un golpe con una piedra y me preguntan, ¿cómo llegó esa piedra hasta ahí?, como yo lo ignoro, puedo decir, pues ha estado aquí desde siempre, sería una respuesta de las muchas que podría dar. Pero si yo voy por el mismo campo y en vez de tropezarme con una piedra, me tropiezo con un reloj y me preguntan lo mismo, ¿cómo ha llegado ese reloj hasta ahí? ¿Yo puedo decir la misma respuesta? ¿Puedo decir ha estado ahí desde siempre? Mi razón me dice que no mi razón me dice que así es un reloj, es un mecanismo que tiene una finalidad y que en algún momento alguien ha debido construirlo, ha debido unificarlo, ha debido prepararlo ¿para qué? para un uso determinado y concreto que es el de dar la hora ¿no? entonces este ejemplo nos hace ver que este tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta porque eh, no es lo mismo comparar una cosa como comparar otra esta, esta exposición que hace Pili Paley, la hace para, eh, digamos así, introducir el tema del diseño, el diseño en el universo, es decir, si me encuentro algo incapaz de ser realizado al azar, o por la casualidad, porque está compuesto de varios elementos complejos, y eso no se puede imbricar ni, ni unir de forma casual, pues tengo que pensar que detrás de eso hay una inteligencia que lo ha creado. Él argumentaba esto para explicar la existencia de Dios. Es una idea. Concepto aristotélico y espírita. Es muy curioso cómo ver el concepto de Dios, de Aristóteles, es muy similar al concepto que los espíritus dieron a Kardec en el siglo XIX. Concretamente, eh, el dios de Aristóteles... Hay una pequeña diferencia que ahora pero el dios de Aristóteles es un dios eterno, es un dios eh, inmaterial, es decir, un espíritu, como dice Einstein, es un dios bondadoso, es un dios justo, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, etcétera, etcétera, etcétera. Y Kardec añade, y es soberanamente justo y bueno. Entonces, es, además de todo lo que había dicho Aristóteles, entonces vemos que hay una similitud en cuanto a la hora de intentar definir a Dios. Nosotros no podemos comprender la naturaleza de Dios en su totalidad, es imposible, no tenemos ni facultades para comprenderlo en su totalidad, ni capacidad para hacerlo. Pero sí podemos saber, a través de lo que nosotros vamos conociendo, experimentando, del avance de la ciencia, y del avance de la filosofía y del avance de las religiones, podemos entender algunos aspectos de esa superioridad cósmica, de esa fuerza divina que ha creado todo lo que existe. ¿Eh? Y es esto que estamos hablando, estos atributos que estamos dando a Dios, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, bondad, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos atributos, como también los vemos en la humanidad, por, por comparación, podemos entender que son elevados al infinito los que forman la naturaleza de Dios. Pero aún así, con todo eso, estamos muy lejos de entender lo que eh, esa, entidad, esa entidad representa. Un filósofo bastante famoso, Kenway, dice... ...es posible conocer la existencia y naturaleza de Dios mediante el ejercicio de la razón. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es explicar argumentos racionales como hacía Sócrates... ...600 años antes de Cristo. Sócrates siempre decía con la mayéutica... Seguir el argumento hasta el final. No pararse, no limitarse. Seguir el argumento hasta el final. Siempre hasta donde se pueda llegar. Y eso es lo que hizo Flew, Anthony Flew, cuando desmontó una por una todas las cuestiones que le achacaban sus correligionarios. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Dios y la ciencia. Pasteur que fue el que inventó las vacunas, un gran bacteriólogo y químico, decía aquello de que un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucha ciencia nos aproxima, ¿cómo no? ¿Acaso, si creemos en un Dios que lo ha creado todo, acaso la ciencia no está creada por Dios? ¿Cómo puede haber contradicción entre la ciencia y la espiritualidad? No debe de haber ninguna, no puede haberla. Lo que hay contradicción es entre conceptos, ...limitados de la ciencia... ...y conceptos limitados de la religión... ...o de la fe o de la espiritualidad. Ahí sí hay contradicción. Pero en la sustancia no puede haber. Dentro de un mismo universo... ...creado por la misma entidad... ...no pueden haber contradicciones. Dentro de la ciencia... ...algunas de las evidencias más importantes... ...las tenemos en varios campos. Cosmología y Big Bang. El argumento cosmológico... ...en otras ocasiones lo hemos explicado... ...significa lo siguiente... Todo lo que existe tiene un principio. El universo... Perdón, todo lo que existe tiene una causa. El universo tuvo un principio, por lo tanto, el universo tiene una causa. Es la explicación del Big Bang. El Big Bang es la gran explosión, el momento en que se supone que nació nuestro universo hace 13.000 millones de años. Los cosmólogos, hasta... ...hasta hace realmente 20 años... ...no tenían ningún problema... ...porque seguían manteniendo la teoría aristotélica... ...de que el universo era eterno... ...el universo ha existido siempre... ...y ese era un, era un argumento a los ateos fantástico. ...como ha existido siempre, siempre ha existido siempre... ...no necesitamos, no necesitamos de Dios... ...existe un universo eterno... ...que siempre se re, autorreproduce... ...pero qué casualidad... ...llega Einstein... ...saca la teoría de la relatividad... ...empieza a explicar lo que es el espacio y el tiempo, empieza a explicar las dimensiones, cómo hay una cuarta dimensión, que es el tiempo, largo, alto y ancho, y el tiempo, empieza a explicarnos cómo el tiempo y el espacio es curvo, nos empieza a decir cómo el universo se expande, llegan otros y empiezan a explicarnos de que las partículas del universo no son lo que creíamos que eran que una cosa es el, el microuniverso que nos explica la mecánica cuántica contra el funcionamiento de las partículas que están en toda la materia. Y otra cosa muy distinta es la teoría de la relatividad que afecta a las grandes galaxias, a los movimientos del espacio de las grandes galaxias y que aparentemente están en contradicción, sin embargo, están intentando encontrar una teoría que las unifique las dos, a la mecánica cuántica y a la física cuántica. Todavía no la han encontrado. Pero todo esto de lo que estamos hablando. todo esto de lo que estamos hablando. ...no es ni más ni menos que para intentar buscar una explicación a algo... ...que ya está probado científicamente... ...que es una de las evidencias por las que Flew ...cambia su pensamiento... ...y por la que grandes científicos han cambiado, ateos han cambiado su pensamiento... ...y no es ni más ni menos que el principio del universo... ...una cosa que ha tenido un principio... ...no es eterna, como decía Aristóteles... ...no es eterna, ha tenido un principio... ...y si ha tenido un principio... ¿De dónde ha salido eso? La gran falacia de los científicos ateos te dicen, no, el universo ha salido de la nada. ¿De la nada? Pero, ¿qué es la nada? ¿Qué es la nada? La nada no es. Es decir, la nada no es una cosa. La nada no es, y de algo que no es, no puede salir nada. ¿Eh? Entonces, ese razonamiento creo que, que tiene que estar claro. ¿vale? Entonces, lamentablemente, todavía hay gente que se vuelve loca. ¿Qué es lo que ocurre? Llega, pasan algunos años después del tema del descubrimiento, del nacimiento del Big Bang, y llega a Aros Pencias, que es el, un, un premio Nobel de Física, y demuestra el avión de la, a través de las radiaciones de fondo de que efectivamente el Big Bang es una realidad. 13.500 millones de años tiene el universo en el que vivimos. ...ha tenido un principio... ...y si ha tenido un principio... ...los cosmólogos se vuelven locos y dicen... ...efectivamente tenemos que valorar... ...la posibilidad... ...de que ese principio... fuera creado por una entidad... ...fuera del espacio... ...fuera del tiempo... ...fuera del universo... ...a la que podemos llamarle... ...Dios. Y ese es el planteamiento de la cosmología actualmente... ...ahora, en el año 2019... No en el año 2000, no en el año 1995, en el año 2019. Los cosmólogos apuestan por esto que estamos comentando. El origen del universo está realizado por una mente superior que no conocemos y que ha dado origen ...al universo del que todos procedemos... ...porque todos procedemos de las estrellas... ...las estrellas forman los planetas... ...de los planetas surge la vida, etcétera, etcétera. Física y conciencia, por ir un poco más rápido. Esto ya hemos visto un poco. Eh, la, la mecánica cuántica, concretamente... ...a través de Heisenberg... ...y de... ...y de Schrödinger... ...demuestran que... ...cuando yo tengo una partícula como un electrón... ...aquí... ...y yo observo la partícula... ...se comporta de una manera... ...pero cuando yo dejo de observar esa partícula... ...en vez de comportarse como una onda... ...es decir... ...como materia... ...se comporta como una energía... ...se comporta... ...digámoslo así, como una flecha del tiempo... ...como una energía... ...es decir, la naturaleza de la partícula... ...cambia en función del observador... ...en función de la conciencia de quien la observa... ...esto llegó... ...distintos investigadores... Eh, ...siguieron adelante y sacaron una teoría... ...que Niels Bohm, concretamente, también premio Nobel... ...que le llamó la interacción no local de las partículas... ...es decir, las partículas elementales, los electrones... ...que forman parte del, del átomo... ...pues tú puedes coger dos una partícula... ...separarla... ¿eh? ...y esa partícula que está aquí... ...y esta otra mandarla al planeta Venus... ...o como han hecho aquí, una mandarla a Estados Unidos... ...y la otra ponerla en China... ¿eh? modificas esta partícula, en el mismo momento que estás modificando esta partícula, miles de kilómetros, la otra se modifica al instante. Eso se llama interacción no local, está demostrado científicamente por la física, por la mecánica cuántica. Entonces, claro, el hecho de que la conciencia del observador, como decía Einstein también, modifique incluso el tema del espacio y del tiempo para el propio observador, estos son palabras de Einstein en su teoría de la relatividad especial, ¿eh? hace ver que la conciencia humana es algo mucho mayor que la materia, es algo mucho más trascendente y más importante. Psicología y mente. Vamos a ir rápido porque queda todavía temas que, que hablar. La psicología y la mente. Bueno, eh, Trimegisto hace 5.000 años ya decía... ...el universo en mente, todo el universo en mental... ...y han tenido que pasar 5.000 años precisamente para que lo demuestren... ...para que se demuestren algunos físicos que todo está interrelacionado en el universo... ...que todo está en todo... ...hoy en día se habla de que el universo es como un holograma... ...donde sí se modifica determinadas cosas aquí... Eh, ...los efectos, las repercusiones de que esto que se modifica... ...tiene su repercusión en otro lado... ...está todo unido, está todo imbricado... ...está todo, digámoslo así, relacionado... ...entonces la mente es precisamente la que es capaz de modificar todo ese tipo de cosas. Y la mente, tanto la mente humana como la mente divina de la que procede, es algo inmaterial, es algo que no, no podemos tocar, no podemos ver. ¿eh? Entonces, hoy en día, dentro del campo de la psicología, concretamente con Jung, se elaboraron la teoría de los arquetipos y del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Pues el inconsciente colectivo no es ni más ni menos que esa red... De, eh, de inconsciente que pertenece a toda la humanidad, a las personas, a todas las personas, por el hecho de nacer, ya participan de un inconsciente colectivo que está uniendo todas las conciencias y todas las mentes, desde los ancestros hasta ahora, los comportamientos de determinadas personas, muchas veces vienen derivados, según la psicología, por esos dos aspectos, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es esa red que hemos hablado en física, que la denominan de una manera determinada, y que aquí en psicología la pueden denominar como inconsciente colectivo. Y en biología también hay una cosa que se llama los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, un biólogo molecular muy famoso de Inglaterra, que dice exactamente lo mismo. Y es que las células tienen memoria, pero memoria del pasado, memoria de los ancestros. ...memoria de situaciones que han venido anteriormente... ...y entonces, lógicamente la biología se ve, se ve afectada por todo ello... ...y la genética mucho más... ...sí que es cierto que hay un determinismo genético que no es cierto... ...la gente, cuando en el año 2000... ...Francis Collins el profesor que... ...en la Casa Blanca junto al presidente Clinton... ...presentó el proyecto del genoma humano... Eh, ...explicó que ya se había descubierto... ...cómo Dios estaba, había organizado la vida, no como Dios la creó, sino como la había organizado, Collins dijo, me maravillo y me asombro, de tal manera, el haber sido el primero, en el haber podido mmm, ver y estudiar el manual de cómo Dios ha ido desarrollando la vida y cómo se ha valido de la evolución para hacer precisamente ...ese desarrollo de la vida... ...y las modificaciones que la vida lleva consigo. En biología y genética... ...también hay avances... ...que nos demuestran... ...que eh, la vida... ...tiene, digámoslo así... ...un origen espiritual... ...no es un origen físico, un origen material... ...y lo vamos a ver ahora en la primera... De los, ...en los primeros de los argumentos... Que, ...que vamos a ver a continuación... ...en la próxima diapositiva... ...pero antes quisiera explicar esto... Collins, como digo, el descubridor del genoma humano, denomina biólogos a la creencia de que Dios es la fuente de toda vida y de que la vida expresa la voluntad de Dios. Es decir, la vida está organizada con un propósito, con una finalidad, de la cual ha sido dotada por ese creador. Y lo dice Francis Collins, ¿eh? en su libro, tiene un libro maravilloso que se llama Cómo habla Dios, que también les recomiendo. ¿El biologos qué es? Pues es un concepto que él ha usado para hablar de la evolución teísta, que es el mismo tipo de evolución del que se nos habla con Alan Kardec en el libro de los espíritus. Bio viene del griego, significa vida. Logos viene del griego, significa palabra. Si alguno de nosotros recordamos cómo en el Génesis se produce la creación de la vida pues se dice que en el principio fue el verbo, la palabra de Dios, la que dio origen a creación y tal y cual. Entonces, él está hablando de que la evolución de las especies, él es uno de los mayores genetistas del mundo, de que la evolución de las especies, de que la evolución del hombre es precisamente una vida originada por ese ser superior, por Dios, que usa la evolución precisamente para conseguir su propósito, y es que los seres humanos progresen, los seres humanos evolucionen, los seres humanos crezcan en inteligencia y en moralidad. Y usa esa denominación, biologos. Bueno, vamos a lo que estaba explicando antes, el tema de la vida. Vamos a ver ahora tres de los descubrimientos de vanguardia más importantes. Lo que estábamos hablando. Una vida orientada a propósitos. Imaginemos una piedra, e imaginemos aquí un protozoo, una ameba, un hongo, que son animales unicelulares, animales que solamente tienen una célula, solamente están compuestos de una célula, pero tienen vida, claro que tienen vida. ¿Qué se diferencian? Una piedra de un protozoo, una ameba, ¿en qué se diferencian? El ateo te dice, hombre, la piedra, con el transcurso de millones de años y reacciones químicas adecuadas puede producir una transición de fase y puede llegar a generar una célula que tenga vida. Vale, dígame usted cómo, explíquemelo, porque no lo explican, porque no es cierto, porque en ninguna materia puede originar algo que tenga vida. Entonces, ese protozoo y esa ameba, que es una sola célula, o ese hongo, que es una sola célula, ¿tiene algún propósito? ¿Tiene alguna finalidad? ¿Qué creemos? ¿Tiene algún propósito? Claro que lo tiene. No se tiene que reproducir, no se tiene que alimentar, no tiene que duplicarse o mutarse o efectuar una mutación celular para que de un protozo salgan dos. Esos son propósitos, son finalidades que tiene esa célula. Aunque ella no sepa que las tiene, pero las tiene. Son un propósito, una finalidad. Eso es lo que diferencia la vida animada, de los seres inanimados, de la materia. ¿Y qué es o cómo sabemos nosotros la diferencia entre una cosa y otra? Pues muy sencillo, lo que anima esa vida no es ni más ni menos que el principio vital del que habla Lancardé Kardec en el libro de los espíritus. Ese principio vital que viene del fluido cósmico universal y que precisamente da a la forma material la vitalidad, el ánimus el ánima, de la que hablaban los griegos, que anima y da la vida. Entonces, es conveniente que lo tengamos claro. Todo lo que tiene vida, tiene propósito, tiene finalidad, aunque, la, aunque, lo, aunque esa misma entidad no sepa siquiera qué finalidad tiene. ¿eh? Por eso, cuando algunos neurobiólogos como el doctor Antonio Damasio nos dicen que la mente podría ser un subproducto ...del cerebro, debido a las conexiones neuronales... ...que durante miles y, miles y miles y miles y miles y miles de años... ...el cerebro humano ha ido produciendo... ...precisamente el argumento se cae por su propio peso para decir... ...no, no, la mente no es el producto, la mente es el origen. La mente es el origen, el origen, precisamente de la vida. Porque todo lo que hay en el universo es mental y procede de una mente superior la mente no es un producto evolutivo, es la matriz y el origen de la vida, ya en ese principio energético fluido, digámoslo así, principio que anima la materia y que otorga la vida, en ese principio ya hay un principio espiritual, digámoslo así, que no tiene lógicamente conciencia, no tiene inteligencia, pero es una protoconciencia de lo que luego llegará a ser la mente... cuando ese protozoo con los millones de años... dé lugar a, otros, a otras especies, a otros animales superiores... animales multicelulares, etcétera, etcétera... y luego vayan reproduciéndose por evolución... en animales superiores. Entonces, la vida siempre tiende a un propósito. Y la mente no es un producto del cerebro. Precisamente, la mente es el origen y la matriz de la vida. Porque, ¿cuáles son los códigos genéticos... ...que están en el ADN... ...en los cromosomas... ...de cada una de nuestras células... ...pues precisamente son códigos... ...con una información... ...que lógicamente alguien ha colocado ahí... ...¿de dónde ha salido esa información?... ...la información... ...es la marca de la mente... ...allá donde encontremos información... ...ha habido una mente... ...que la ha producido, la ha creado... ...o la ha introducido... ...la gente confunde eso con los ordenadores, no... Un ordenador por sí mismo no piensa. En un ordenador hay un señor que lo programa y le mete una serie de datos. El ordenador luego, sobre esos datos, podrá hacer todas las aleaciones, combinaciones y permutaciones que quiera. Pero antes, para poder funcionar, ha habido una mente, el programador o quien sea, que ha tenido que introducir los datos. Siempre que veamos información, detrás de esa información hay una inteligencia, hay una mente. Segundo punto, las leyes de la naturaleza. Nos explican hoy los físicos, los astrónomos, los cosmólogos precisamente cómo las leyes de naturaleza son tan perfectas que parece que estén hechas a propósito para que surja la vida. Y hay cálculos matemáticos, estadísticos, a través de ecuaciones. ...de millonésimas y millonésimas de posibilidades... ...de que la vida no pudiera existir... ...la vida no pudiera existir... ...no pudiera llegar a haber existido... ...es decir... ...el hecho de que la vida exista... ...es prácticamente un milagro de la matemática... ...es un milagro de la física... ...porque cualquier variación... ...en cualquiera de las leyes... ...principales del universo... ...por ejemplo la ley del electromagnetismo... ...la ley de la gravedad fuerte... ...la, gravedad, la ley de la gravedad débil... ¿Eh? Cualquiera, cualquier deviación milimétrica hubiera dado al traste con cualquier posibilidad del nacimiento de la vida no en este planeta, sino en todo el universo entonces el ajuste fino y el principio antropocéntrico anulan la posibilidad del azar es decir, todo se articula, todo se organiza todo está perfectamente imbricado no hay nada de azar no hay nada de casualidad, está todo perfecta y absolutamente para asombrar, como igual que a Collin le asombraba el código del genoma, en las leyes que rigen la naturaleza y el universo, los físicos y los cosmólogos se asombran de la capacidad de precisión, de ajuste fino y de la maravillosa y extraordinaria posibilidad de que la vida haya sido preparada de esa forma, y no de otra cualquiera. ¿eh? y no de otra cualquiera. La existencia del universo, hemos explicado antes, que surge con el Big Bang, pero me gustaría introducir aquí un concepto. Dios, fuera de espacio del tiempo, es coherente con la teoría de la relatividad. Porque, ¿qué nos dice la teoría de la relatividad de Einstein? La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que el espacio y el tiempo fluctúan, fluctúan, no es un espacio fijo, no es algo, no es un cuadro que podamos ver y que no se mueve, no, todo lo contrario, están constantemente cambiando, constantemente en movimiento, y el universo está en constante expansión, una cosa que está constantemente expansionándose, constantemente creciendo, lógicamente está mutando, está cambiando, y cambia todo, todo en la vida, a nivel de todas las leyes, están constantemente mutando, nuestro propio cuerpo, nuestras células, cada siete años cambiamos de cuerpo, está demostrado por los biólogos, Nuestros tres trillones de células están cambiando constantemente. ¿eh? Entonces todo se transforma. Entonces, ¿cómo podemos entender una entidad atemporal? Atemporal significa que no tiene tiempo, que no tiene pasado, que no tiene presente, que no tiene futuro, porque está por encima de eso, porque es eterno. Y Dios es una entidad atemporal. No, tiene tiempo. El tiempo es una variable que él ha introducido en su creación, igual que el espacio también lo es. ¿eh? Fuera del espacio y el tiempo. Y esto es coherente con la teoría de la relatividad. Estos son planteamientos que hicieron que Anthony Flew, con otros muchos, pero estos tres sobre todo, importantes, que Anthony Flew cambiara su idea de ser un ateo a creer en Dios. Y él dice, las leyes de la naturaleza, el sentido de la vida y la existencia del universo, solo se explican a la luz de una inteligencia, que es la prueba de su propia existencia y de la del mundo. Volvamos a la frase de Kardec del principio. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas la luz de una inteligencia prueba de su, que es prueba de su propia existencia y de la del mundo. Eh, ¿Os aburrís? ¿Me explico? Vale. Todos estos señores que vemos aquí, que no son precisamente analfabetos, pues son Newton, Galileo, Pasteur, Planck, Heisenberg, Jung, Collins, Flew, he puesto unos cuantos, por no poner más, ¿eh? algunos de ellos eran ateos, y luego a raíz de sus propias investigaciones se convirtieron, se convirtieron por ellos personalmente, la fe es una cuestión personal, Nadie, es decir, Flew era ateo, como hemos dicho, Collins también lo era, Jung también tenía sus dudas, Heisenberg tres cuartos de lo mismo, sin embargo, Newton escribió más sobre la Biblia, y sobre los aspectos teológicos y espirituales, que sobre la ley de la gravedad, eso la gente no lo sabe, Newton era profundamente religioso, y es uno de los mayores científicos de la historia, Galileo, tres cuartos de lo mismo Copérnico, que no está puesto ahí, exactamente igual, Pasteur, creo que todos saben la anécdota de Pasteur, la del tren, que iba en el tren, iba leyendo la Biblia, ya mayor, y entró un jovencito que estaba estudiando, cursando la universidad, ahí en la Sorbona, y lo ve leyendo la Biblia y se le dirige a él y dice, oiga, pero ¿cómo lee usted esas patrañas? ¿Usted no sabe que todo lo que hay ahí en ese libro son cuentos de hadas para niños? Lea usted ciencia, infórmese, aprenda, eso son supersticiones. Y le dijo, usted, y Pasteur le contestó con toda la humildad, ¿usted sería capaz de enseñarme? Dice, claro que sí, llámeme, mire, le voy a dejar mi dirección y mi tarjeta y usted me llama y yo estoy dispuesto, porque todo lo que usted está leyendo ahí son supersticiones, usted tiene que tener mentalidad científica, no puede ser un, un crédulo, no puede ser una persona ignorante. Y Pasteur, con toda la humildad del mundo, cuando el chico le dio su tarjeta, él le dio la suya, donde ponía, director del laboratorio de biología de la Universidad de la Sorbona en París, emérito, profesor y ministro de educación y, en fin y ciencia, etcétera, etcétera, etcétera, claro, el chico cuando vio aquello, pues, no hay contradicción. Uno puede tener contradicción en cuanto a las alegorías si toma las cosas al pie de la letra, pero ni la espiritualidad ni la ciencia pueden estar en contradicción con aquel que las ha creado, porque forman parte de la misma verdad. Son las dos grandes verdades que mueven la evolución en el mundo. La espiritualidad, o la fe, o la religión, como queramos llamarle, y la ciencia. Son las dos grandes verdades que mueven el mundo y no tienen por qué estar en contradicción. Los radicales de ambas posturas se empeñan en buscar argumentos para entrar en pelea. Pero la verdad, la auténtica verdad es que cuando Dios ha creado este universo, precisamente todo lo que en él se encuentra, precisamente sirve a un propósito. Bueno, esto que vemos aquí es una frase que me ha gustado y le ha puesto vocatus ad non vocatus deus aderit. Es una frase de ramo de Rotterdam, un gran humanista, filósofo, pensador del siglo XVI, que curiosamente estaba, y sigue estando, sigue estando, si alguno va a Zurich y va a la casa donde tenía la consulta aquel señor Carl Gustav Jung, en la entrada de la casa verá esa leyenda. Invocado o no invocado, Dios está presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues con eso Erasmo quería decir que se crea o no se crea en Dios, no importa, Dios está presente. Invocado, es decir, invoquemos a Dios o no le invoquemos, no importa, Dios sigue estando presente. Es una frase bastante potente, bastante interesante, que creo que queda para la reflexión. Bueno, ahora vamos a ver cómo afecta, eh, de qué manera... Dios directamente, de alguna manera, interviene con nosotros. Bueno, ahí ponemos que Dios es espíritu, eso ya lo sabemos. Eh, es el, y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, efectivamente, como dice la Biblia. Pero no a nivel material, sino a nivel espiritual. Todos sabemos que el espíritu humano, el alma humana creada por Dios... Al principio es ignorante, simple, y empieza a recorrer la evolución a través de los mundos primitivos, en distintas reencarnaciones, y va creciendo en moralidad, va creciendo en digamos, los sin conocimiento, en inteligencia, va desarrollando las cualidades, empiezan las emociones, la inteligencia, del instinto se pasa a la inteligencia, de la inteligencia se, se pasa a mayor nivel de conciencia, etcétera, etcétera. Eso es la evolución espiritual, igual que está la evolución humana, con la evolución de las especies y la evolución del hombre, ¿eh? pues está también la evolución paralela, que es la evolución espiritual, de esa protoconciencia que está en la meba, que está en la célula, y que llega, con el paso de los milenios, a constituirse en un ser humano, consciente, pensante, cuando llega un momento en que se pasa esa etapa prehumana, y entonces el psiquismo de los animales superiores, del animal superior, está preparado para recibir qué, recibir las facultades superiores del espíritu aquello que le hace consciente de lo que es, y le permite pensar sobre sus propios pensamientos, y le permite constituir un yo, y le permite saber que está existiendo porque piensa, eso es muy importante. Bueno, ¿cómo está Dios en el hombre? Hay un libro de un famoso genetista llamado Dean Hammer, que se titula El gen de Dios, aunque parezca mentira, pero Dios también tiene la marca en la parte biológica, en la parte material. Ese gen V2 es un gen que descubrió este genetista, Dean Hammer, que vemos ahí abajo, Dean Hammer, y es un gen que lo que hace, que lo lleva, lo tiene todo el mundo, eh, lo tiene toda la raza humana, lo tiene, y es un gen que predispone al ser humano a creer en Dios. No importa que sea musulmán ya Yahvé, eh, Jesús, Mahoma, Buda, no importa, no importa, Alá, no importa, es un gen que llevamos en nuestra biología que, digámoslo así, predispone al ser humano a creer en Dios, ¿y cómo es eso? ¿Quién ha puesto esa marca ahí? ¿Quién ha dejado esa información de la que hablábamos antes? ¿Quién la ha dejado? ¿Quién la ha puesto? Es cosa del azar. ...el azar ha decidido en un momento determinado... ...poner ese gen ahí porque... ...en una combinación molecular de átomos... ...sin orden ni control... ...llegan a conseguir eso... ...bueno... ...lo pongo aquí porque... Eh, ...Hammer dice... ...se puede señalar la existencia del gen de Dios... ...como un signo más... ...del ingenio del Creador... ...una forma inteligente de ayudarnos a reconocer... ...su presencia en nosotros... ...eso lo dice este señor que es un buen genetista, y en realidad es lo mismo, es lo mismo que dice Collins, de que la evolución no es ni más ni menos que el, el instrumento del cual se sirve Dios, para procurarle al hombre su progreso, su crecimiento, y su ruta hacia la perfección, hacia la felicidad, hacia el amor, ...y hacia todo aquello que son los atributos divinos... ...que latentemente, de forma latente... ...nuestro espíritu lleva, porque al ser creados... ...a imágenes y semejanza de Dios, nuestro espíritu... ...lleva latente todas esas cualidades... ...por desarrollar como una semilla... ...que el día de mañana se tiene que convertir en un árbol... ...exactamente igual. Eso es lo que a nivel biológico... ...Dios ha puesto en nosotros. Pero y a nivel psicológico... ...¿qué es lo que ocurre a nivel psicológico? ...en, el, en la... ...en la... En la ...pregunta número 5... ...del libro de los espíritus... ...Cardez pregunta... ...¿cuál es la causa... ...de ese sentimiento... ...que tiene todo ser humano... ...de creer que Dios existe... ...y le contestan... ...precisamente... ...la existencia de Dios... ...Dios ha puesto esa marca... ...ese anhelo... ...en el hombre... ...para que interiormente sepa que hay algo superior a él... ...que luego lo rechace, eso es otra cuestión... ...pero ese anhelo lo lleva... ...es una marca que Dios ha colocado en, en el hombre... ...y que está ahí permanentemente... ¿eh? ...entonces, no solamente tenemos esa marca... ...ese anhelo, ese sentimiento de que existe un algo superior... ...sino que hay otra cosa también muy importante... ...que es una ley, que es la ley moral la ley que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Aunque haya personas que lo tengan eso mmm, perturbado, y haya personas que confundan eso, pero todos tenemos esa ley moral, todos llevamos esa ley moral, cada uno en su nivel, pero todos sabemos distinguir el mal del bien... Aunque para otro el mal sea otra cosa superior o el bien sea otra cosa inferior, etcétera, etcétera. Pero todos podemos distinguir el bien y el mal. Eso es la ley moral que todos llevamos implícito dentro de nosotros. ¿Y en dónde se encuentra esa ley moral? Pues esa ley moral se encuentra en la conciencia del hombre. En la conciencia. Todos tenemos conciencia. Otra cosa es que la hagamos a callar y no la escuchemos. Pero todos tenemos conciencia. Y esa ley moral se encuentra en la conciencia del hombre. ¿Eh? Entonces, la ley moral es otra de las pruebas de cómo Dios está presente en el espíritu humano, ¿eh? en la conciencia del hombre. Y luego la experiencia de Dios... Hay quien dice, bueno, los místicos han tenido experiencias, dicen, bueno, es que he tenido la experiencia de Dios, he visto a Dios, he visto a... muchas veces no es Dios, nosotros sabemos que muchas veces son otros espíritus que se manifiestan de gran elevación y que en función de las creencias de la, persona, de la persona, en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier parte del mundo, pues cuando ven a un personaje que se asimila a la imagen del Dios que ellos tienen, pues creen que están viendo a Dios. ...no necesariamente ven a Dios, porque a Dios no se le puede ver... ...están viendo, a lo mejor, un espíritu superior... ...que ha venido a ayudarle, o ha venido a darles una prueba... ...o ha venido a auxiliarle, o ha venido a orientarle... ...o ha venido a intuirle, o ha venido a cualquier cosa... ...respondiendo, a lo mejor, a una llamada, a una petición... ...a una invocación, a una oración. Entonces, muchas veces ocurre que personas tienen ese tipo de visiones... el espiritismo lo explica perfectamente. Y además de eso, tienen esas experiencias místicas... Pero la experiencia de Dios es también, no solamente este tipo de experiencia, sino cualquier persona puede sentir a Dios. No a Dios en sí, sino a través de lo que Dios ha puesto en nosotros, en el hombre. Esa semilla latente. Contaré un caso, un caso que no es mío, un caso que es del mismo doctor Collins, Francis Collins, y que lo, lo, lo detalla en el libro. Concretamente Collins, antes de descubrir el genoma humano, él ya era un famoso médico, genetista, también había estudiado física y matemáticas, y decidió irse con su hija a África, a un pueblo de Nigeria, a colaborar allí eh, en un hospital, porque necesitaban, necesitaban médicos, y entonces él fue allí, de forma altruista, a colaborar, para que aquellos médicos que estaban de continuo en el hospital tuvieran eh, un mes ...o mes y medio de descanso... ...y pudieran ir a realizar otra serie de cosas... ...porque estaban... ...claro, en aquel hospital... ...una, una aldea llamada Ecu ...que apenas habían... ...instrumentales para operar... ...tenían medicinas, algo de medicinas... ...pero tenían instrumentales, etcétera, etcétera... ...entonces él llegó allí... ...y se vio... Al primer día con mucha ilusión, creyendo que iba a hacer una cosa muy buena, altruista, que sería la admiración de sus colegas médicos, que allí los mismos aldeanos le, le, le, le, le tendrían como el gran médico blanco, etcétera, etcétera, ¿no? y él llegó con esas ideas, ¿no? él llega con esas ideas, pero llega allí y empieza a darse cuenta de una cosa muy curiosa, que los aldeanos los, los, los, ...los pobres hombres que estaban allí... ...antes de ir al médico del hospital... ...iban al brujo de la tribu... ...y cuando el brujo de la tribu ya... ...no tenía ningún tipo de recurso... ...pues entonces iban al hospital... ...él eso le deprimió bastante... ...pero luego lo que más le deprimía... ...era ver que no tenía condiciones... ...de poder ayudar a la gente... ...porque él, no está, él estaba acostumbrado a otro tipo de cosas... ...de extremutales, de cirugía y tal... ...entonces claro... ...cuando llegaba gente y veía que no daba... ...entonces todos los días se preguntaba... ...y qué hago yo aquí, y qué hago yo aquí... ...no estoy haciendo nada porque apenas... ...a, los, a las pocas personas que puedo ayudar... ...resulta que luego se van a ir, no van a hacer mi caso... ...van a irse otra vez al brujo de la tribu y van... Y ...total, que llega un día en que le presentan a un chico joven... ...muy joven, de unos 18-19 años... ...que tenía un problema en el pulso... ...que no tenía prácticamente cuando inspiraba... Un, en, ...en la sístole y el diástole, sabemos, una de ellas no, no lo tenía... ...entonces él interpreta que eso era debido... ...le hace varias exploraciones, interpreta que es debido... a ...que tiene en la pleura mucho líquido... ...y eso le generaba una presión en el corazón... ...que hacía que la circulación sanguínea no fuera lo debida... ...tenía problemas en las piernas, apenas podía andar... ...tenía trombos en las piernas y el corazón estaba a punto de morir... todo ello provocado por una tuberculosis... ...una tuberculosis que había dado origen a eso... ...entonces claro, dice... ...nosotros teníamos medicamentos para la tuberculosis allí... ...pero el medicamento de la tuberculosis necesita un tiempo... ...y este chico, como había venido última hora, se moría... ...se moría... ...y entonces claro... ...yo le expliqué... ...mira, yo no tengo aquí instrumental... ...como... ...donde vengo para hacerte esto... ...dice, si quieres... ...puedo intentarlo de una forma... ...primitiva, tendré que meter... ...una jeringa hacia tu corazón... ...rezar... ...para que... ...el líquido que te voy a sacar del corazón... ...no pinche el corazón... ...porque como te pinche, ...te quedas en la... ...te quedas en la... ...y entonces el chico le dije... ...bueno, pues si no tengo otra opción... ...hágalo... Eh, ...hágalo... ...total que él... ...pues cogió la jeringa... ...cuando lo operó... ...o sea, no lo no operó, vamos... ...no tenía, no tenía... ...introdujo la jeringa... ...sacó el líquido... ...y tuvo la suerte de que eh, efectivamente pues el chico en menos de 24 horas... ...lo que era la, la esto de las piernas mejoró muchísimo y que efectivamente se demostró... ...que efectivamente el diagnóstico era aceptado, tenía un problema... ...empezaron ya a darle el tratamiento de la tuberculosis y tal... ...entonces cuando él fue a ver al chico al día siguiente y el chico se encontraba tan bien ...le pregunta, bueno ¿cómo estás?... Y el chico le dice, gracias a usted, estoy bien, dice, dice, me da la sensación de que usted se pregunta qué es lo que está haciendo aquí. Y yo tengo una respuesta para usted. Y él se quedó, como diciendo, ¿qué pasa aquí? Dice, usted ha venido aquí por mí, ha venido a salvarme, si no, no estaría aquí. Con en cuenta que en ese momento sintió una emoción, se puso a llorar y dijo, ¿cómo es posible que yo, que he, a través, he intentado entrar en su corazón y sacarle el líquido, él con tres palabras me haya abierto el corazón? Dice, en ese momento me sentí, a ver si lo explico bien, él dice, en ese momento me sentí como instrumento de la voluntad de Dios. El chico mejoró, se fue, dice, y al día siguiente, analizando y pensando lo que me había dicho, me puse a orar y agradecí a Dios por haber puesto en mí y en todos los hombres la posibilidad de tener esa bondad la posibilidad de ejercer la bondad, de ejercer el amor, de ayudar a los demás. Él dice que, en ese momento, como si hubiera descubierto, dice, ni la ciencia, ni todos los años de estudio que yo tenía, fueron para mí una impresión tan fuerte como aquella. Dice, desde ese momento, vi... ...la marca de Dios en el hombre... ...vi cómo Dios... ...a través de lo bueno que todos tenemos... ...es capaz de sacar lo mejor de nosotros mismos... ...esa es la experiencia de Dios, de Francis Collins... ...pero igual que él... ...millones de personas, todas las personas... ...podemos en algún momento tener algún tipo de experiencia similar... ...bueno... ...después de esta emocionante cosa que estamos hablando... Vamos a pasar al tema del espíritu y la materia. Hemos dicho que, eh, hemos dicho que mmm, íbamos a hablar de Dios y luego íbamos a hablar del espíritu y la materia porque había una trilogía. El universo está Dios y está el espíritu y la materia. Hoy también los cosmólogos nos hablan de la energía y de la materia. Eh, nos dice lo que ya en el libro de alan Kardec se dice hace 150 años y es que el espacio no está vacío. El espacio está lleno completamente. Y que conocemos solamente el 4% del universo. Solamente el 4% conocemos, no conocemos más. Y dentro del resto del universo, el 75% es energía oscura, que le llaman, que no saben ni lo que es. Y el otro veintitantos por ciento es materia oscura, que tampoco saben lo que es. Lo que nosotros conocemos, los cientos de miles de millones de galaxias y planetas que existen, es apenas el 4% del universo según los cosmólogos. ¿Podemos imaginar la magnitud de esa obra? ¿Podemos imaginar la precisión de las órbitas de los planetas, de toda la construcción y evolución que existe, de los miles de millones de humanidades que deben de existir, de los miles de millones de seres que pululan por todo el universo como fruto del azar, como fruto de la casualidad? Así pues, hay una fase de Einstein... Porque, como he dicho, por mucho que parezca, el ateísmo no ha sido nunca una tendencia en el pensamiento humano, en la historia del pensamiento humano. El ateísmo comenzó de forma fuerte a partir del siglo XIX, como he dicho. No con solamente con los maestros de la sospecha que he hablado, sino sobre todo con el positivismo y con el materialismo. ¿Derivado de qué? A finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XVIII se produce un hecho. ...histórico, muy importante, que es la Revolución Francesa. Se cambia de régimen. Se acaba con la monarquía, con el poder de la monarquía... ...y con el poder de la religión o de la Iglesia a través de la Revolución Francesa. Entonces, hay quien interpreta que acabar con el poder de la religión... ...es acabar con Dios. Pero Dios no tiene nada que ver con la religión, como hemos dicho. O con la religiosidad. Sin embargo, ese pensamiento de la ilustración, sigue profundizando en el pensamiento positivista del siglo XIX y principios del XX, y filósofos como Sartre, como Camus, etcétera, etcétera, adoptan eso ¿eh? y lo llevan a, al pensamiento positivo. Y de hecho empiezan a decir que el positivismo es solamente aquello que se puede observar. Luego llegan grandes científicos del siglo XX como Einstein y otros y dicen que el positivismo afirma que solo existe lo que observamos, lo cual es evidentemente falso. ¿Cómo no? ¿Cuántas cosas hay que no observamos, que no vemos? ¿Cuánto rango de oído tenemos nosotros? Y nuestro perro tiene mucho más rango de oído que nosotros. ¿Qué nosotros vemos aquí en varias dimensiones? ¿Qué sentimos, qué experimentamos entre dimensiones? Cuando hay multitud de dimensiones que no vemos, ni captamos, ni oímos. ¿Qué son las ondas hercianas que van por la radio que no vemos? ¿Qué, son, qué es el aire que respiramos, el oxígeno? ¿Dónde están todas las cosas que no vemos, que no observamos, que no podemos medir? Hay más cosas que no vemos, que no sentimos, que no observamos, que las que realmente sentimos, observamos y vemos. Por lo tanto, el positivismo, como dice Einstein, es una falsedad. Y de hecho está demostrado. ¿El materialismo qué es lo que ocurre? El declive del materialismo no me refiero al materialismo en cuanto a una tendencia social que cada vez más, más va en auge. No, me refiero al pensamiento materialista, que está imbuido no solamente en el aspecto de la ciencia, de la ciencia, mejor dicho, del academicismo científico y de las disciplinas científicas porque desde el principio en las escuelas, en las universidades, se les enseña precisamente a pensar de esa manera. Entonces, lógicamente, se precisa un cambio muy importante en las universidades, que poco a poco irá llegando, porque los nuevos descubrimientos que está haciendo la ciencia ahora, de los cuales algunos de ellos ya hemos hablado, están cambiando el paradigma. El paradigma de la ciencia está cambiando. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre está el científico que está sentadito, cobrando de su cátedra, y no quiere moverse. Ni por orgullo intelectual o arrogancia intelectual, ni por la comodidad que le supone cambiar sus planteamientos equivocados, evidentemente. Es pues que la ciencia no cambia de planteamientos constantemente, constantemente, como todo en la vida. Aquel que no cambia, se transforma o se modifica, se anquilosa y se muere la ciencia pasa igual, pasamos de una tierra plana a una tierra redonda, pasamos de un universo donde el centro era la tierra, el geocentrismo, al heliocentrismo de Copérnico y así sucesivamente de las cosas, entonces a lo largo de la evolución, a lo largo de la historia, la ciencia tiene que cambiar constantemente y está cambiando y hay un paradigma de cambio desde hace 25 años para acá que va a marcha forzada. cada vez más científicos se replantean muchas de esas cosas, pero la comodidad y el orgullo de muchos de ellos y sobre todo la virulencia de algunos sistemas de creencias que ellos adoptan como o evidencias científicas que son sistemas de creencias, no son evidencias científicas ¿eh? ¿Eh? algunos de ellos actúan como actuaban los religiosos de la Inquisición a los que ellos tantos critican, exactamente igual ¿eh? el declive del materialismo como idea no lo que hay en la sociedad, que en la sociedad bastante hay realmente es un hecho, y el cambio de paradigma científico también. Todo es energía en constante transformación, el universo es todo energía, a nivel de las partículas elementales, a nivel de la mecánica cuántica, nos lo están explicando constantemente. El átomo creíamos que era indivisible, y es divisible, porque el átomo está formado de un núcleo, está formado de protones, de neutrones, de electrones, pero es que resulta que a su vez los protones, los neutrones, están formados de partículas elementales, como son los quarks, como son los gravitones, como son una cantidad de partículas elementales, el bosón de Higgs, etcétera. Etc., que la materia es energía, y a nivel subyacente de todo lo que existe, es energía, el universo es energía en constante vibración. ¿Qué es lo que determina que una cosa sea materia, otra sea energía? Precisamente la molécula, o sea, la forma en cómo esas moléculas están implementadas. La forma en cómo esos átomos, esos, esos átomos están relacionados. Eso es lo que hace que esto sea una mesa o que esto sea aire. Exactamente igual. Todo es energía. Y el principio inteligente del universo es el espíritu. Porque como hemos dicho anteriormente, y nos dice Kardec, y se deduce por el pensamiento de lo que hemos ido hablando, de una mente inteligente puede surgir otra mente inteligente. Pero de una piedra no puede surgir ni la inteligencia, ni la percepción, ni la sensación, ni la conciencia, ni el yo, ni el pensamiento abstracto, ni el pensamiento deductivo, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu es el principio inteligente del universo y la materia es el lazo o el vínculo que une a ese espíritu y le permite la vida, cuando estamos hablando ya de un ser vivo, de un ser orgánico. Dice Kardec, son dos los elementos generales del universo... ...la materia, vínculo y agente sobre el que obra el espíritu... ...y el espíritu, y por encima de ellos está Dios. Y hay que añadir otro elemento, que no forma parte de esto... ...pero que es un elemento que imbrica y relaciona la materia... ...con el espíritu, que es el fluido cósmico universal... ...del cual procede el principio vital, que da el origen a la vida... ...que anima la vida. ¿Eh? Cuando en otras ocasiones hemos estado explicando la naturaleza del hombre, hemos hablado de que es cuerpo físico, espíritu, y en medio hay un cuerpo intermedio que es el periespíritu, que es ese principio vital que es capaz de conectar, porque tiene moléculas semimateriales y espirituales, capaz de conectar los dos cuerpos, y es el que permite la interacción entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Bueno, por ir terminando, porque no sé ni el tiempo que llevo, no sé... Eh, ...el tiempo que llevo y, y, y creo que eh, ya me estoy pasando... ...vamos a hacer algunas conclusiones... ...ahí ponemos a Allan Kardec. ...bueno, Dios existe, ¿qué es? y no ¿quién es? ...lo hemos explicado al principio... ¿Eh? ...el espíritu es inmortal y la materia es energía... ...lo acabamos de explicar... ...Dios está presente en el hombre... ...y hemos explicado tres o cuatro situaciones... ...en las que Dios puede presentarse en el hombre... ...nuestra experiencia subjetiva... ...como la que le ocurrió a Collins... ...precisamente el, el tema del gen de Dean Hammer, ...o precisamente también la ley moral, la conciencia... ...que todos llevamos... ...o incluso otra que se me había olvidado... ...por ejemplo hay un libro maravilloso que se titula La luz de Dios... ...realizado por un neurólogo norteamericano... ...en el cual detectó que a través de unas tomografías cerebrales... ...con unos cascos determinados en el cerebro... ...cuando la persona le hablaba de Dios... ¿eh? Le, se le iluminaba una parte del cerebro, la persona, y una parte del cerebro tomaba una luminiscencia adecuada. Cuando hablaba de Dios, le hacían que pensara en Dios. En fin, toda una serie de experiencias de, eh, que nos hacen ver de que, de que Dios está presente, como dice la frase de Erasmo invocado o no invocado, creamos o no creamos en él, lo adoremos o no lo adoremos en él, Dios está presente. ¿eh? Porque nosotros somos su obra. Somos el efecto de su causa. Él es la causa. Y luego la vida y el universo tienen un propósito originado por esa mente inteligente. Hay un detalle que no sé si lo habéis observado. En la época de Kardec, en la época de Kardec siglo XIX, el concepto de mente no estaba muy desarrollado. Apenas se utilizaba. Se utilizaba más el concepto de inteligencia. Por eso cada vez que Dios habla, cada vez que eh, hablan habla mucho más de inteligencia que de mente. Pero en realidad lo que se quiere decir es lo mismo, prácticamente. La mente y la inteligencia, prácticamente. Aunque no sea lo mismo, quiere decir lo mismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Cardé dice esta frase. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Lo hemos dicho antes, detrás de la información. Está la inteligencia. Detrás del código genético, que está en el ADN, está la inteligencia. Detrás de la perfección de las leyes de la naturaleza, está la inteligencia. Detrás de la evolución de las especies y del hombre, está la inteligencia. Detrás del espacio infinito, está la inteligencia. ¿La inteligencia de quién? Pues de ese ser superior del que estamos hablando, que se llama Dios. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras, algunas de ellas las que acabamos de expresar. Puesto que ningún hombre puede crear lo que la naturaleza produce, la causa primera es, por tanto, una inteligencia superior a la humanidad. Y, efectivamente, ese es el cierre de la conferencia. Que sepamos que, aunque no podamos demostrar la existencia ni la inexistencia de Dios, Podemos conocer a Dios a través de su obra, podemos comprenderlo a través de sus leyes, podemos entender de su justicia, de su bondad, de su perfección y de su plan para con nosotros a través de nuestra propia conciencia. Porque nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, con sus atributos latentes, somos precisamente los que nos debemos de implicar en desarrollarlo para cumplir con el plan divino. ...ese plan divino que absolutamente todo el mundo trae... ...todos venimos a hacer una cosa en la tierra... ...absolutamente todos, en las distintas vidas por las que... ...venimos y nos acompañamos, unas veces venimos de hombre... ...otras veces venimos de mujer, a hacer determinadas cosas... ...todos, absolutamente todos, venimos con un propósito... ...cada uno diferente, cada uno debe descubrir... ...cuál es el propósito de su vida aquí en la tierra... ...porque en el momento en que lo descubra y se ponga... ...a trabajar en ello, encuentra eso que todos vamos buscando que es el equilibrio y la felicidad. Por eso, porque Dios está permanentemente creando a nivel espiritual y a nivel físico, podemos recurrir también a una última definición de uno de los que más, uno de los personajes que más sabía acerca de Dios, precisamente el maestro incomprendido, ese maestro incomprendido de Galilea. Jesús de Nazaret, en una ocasión le preguntaron maestro, rabí ¿quién es Dios? y él contestó, mi Dios es el eterno invisible que no veo, pero que siento en todo lo que existe y en el movimiento de todos los mundos que como globos de luz pululan en el universo esa fue la contestación que Jesús de Nazaret dio a la pregunta de quién era Dios y con esta terminamos, muchas gracias bueno y ahora vamos a pasar a las preguntas me imagino que habrán preguntas porque, porque el tema se los trae No hay, no hay ningún miedo, ¿eh? pues se puede preguntar lo que se quiera. ¿eh? ¿No hay preguntas? Pues las voy a hacer yo, ¿eh? si no hay preguntas las hago yo, ¿eh? a ver si se ha entendido algo. ¿eh? ¿Las hago yo? Ah, aquí hay una, aquí hay un valiente. ¿Y la, la causa del mal, Antonio? Porque la tierra en la humanidad hay mucho mal. Claro, La claro. causa primera decías tú y la causa del mal... ¿tú? Claro. Dios no crea el mal. La causa del mal está en el hombre. ¿Eh? En el hombre. ¿Cuál es la causa del mal? Muy sencillo. Se contesta con una palabra. El libre albedrío. Porque Dios nos crea sencillos e ignorantes, pero nos crea con libre albedrío para que podamos hacer aquello que nosotros creamos que debemos de hacer. En el momento que nosotros elegimos el camino incorrecto de ir en contra de las leyes de Dios, actuamos mal. En el momento que vamos acorde con las leyes de Dios, actuamos en el bien. Y nuestra conciencia es la que nos marca el fiel de la balanza de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. La causa del mal no depende de Dios, depende del hombre, porque qué mayor grandeza que habernos creado con libre albedrío, ¿para qué? Para que seamos dueños de nuestro propio destino, para que seamos nosotros, por nosotros mismos, cuando queramos decidir progresar en el bien, crecer en amor, crecer en el perdón, crecer en la inteligencia, crecer en fe, crecer en todos aquellos atributos que realmente hacen del hombre un ser superior. Porque no vemos acaso hombres embrutecidos, animalizados, cuya, digámoslo así, eh, cuyo sentido en la vida, precisamente eh, en base a su egoísmo y a su orgullo, es simplemente satisfacer sus apetitos más primarios y le importa a todos los demás. Y para eso, si actúan en el mal, actúan en el mal. Y lo hacen, porque su nivel de conciencia, y su nivel de moralidad y de espiritualidad es muy bajo. Pero bueno, es un aprendizaje. Todos podemos equivocarnos, lo importante no es equivocarse, lo importante es saber que somos eternos, como espíritus inmortales que somos, y que necesitaremos responder de aquellas cosas que hagamos bien y de aquellas cosas que hagamos mal. ¿Ante quién? ¿Ante algún tribunal? No, no hay ningún tribunal. Hay una cosa que se llama conciencia, nuestra propia conciencia, y las leyes espirituales, que están basadas en orientar esa conciencia, la ley de causa y efecto. ...que la ley de quien siembra a quien el hierro mata, a hierro muere... ...que es la ley de que se recibe siempre lo que se siembra... ...que es la ley que los orientales llaman la ley del karma... ...la ley de consecuencias, eso es así... ...da igual que tú hayas sido un criminal toda la vida... ...y hayas muerto en olor de, de honores... ...porque has sabido disimular... ...y has podido vivir opulentamente chafando a los demás... ...no importa... ...cuando vuelvas a vivir en la próxima existencia... Vas a recoger todo aquello que hiciste, todo el mal que infligiste a los demás, vendrás a sufrirlo. Y te verán y dirán, pobrecita esta persona, sufre vejación, sufre acoso, sufre maltrato, eh, tiene desgracia en la vida, intenta una, un negocio le va mal, intenta lo otro tal, tal. Todo aquello que sembramos, lo recogemos. Porque se graba dónde? En nuestra conciencia en nuestra conciencia, no está grabado en ningún sitio, en nuestra conciencia, nuestra conciencia es precisamente el archivo milenario que traemos de existencias anteriores y ante la cual debemos responder. Entonces, el mal es creado por el hombre en su ignorancia ¿eh? y, lógicamente, en estadios superiores de evolución, como tú sabes mejor que yo, pues el mal no existe. ¿Eh? en estadios superiores de evolución, cuando el espíritu va progresando en mundos superiores, llega un momento determinado en que el mal desaparece, el mal ya no existe, ¿eh? existe todavía la imperfección, existe el error, existe la equivocación, en un mundo de regeneración, ahora estamos en un periodo de transición planetaria, en un mundo de regeneración como el que viene, que puede venir cuando, cuando tenga que venir, en ese mundo de regeneración la maldad, ...ya no va a existir... ...pero va a existir, va a seguir existiendo la imperfección... ...no van a ser espíritus perfectos... ...los que reencarnen en el planeta Tierra... ...cuando ese mundo esté en vigor... ...no... ...pero seguirá, seguiremos siendo espíritus... ...con imperfecciones, con cualidades por adquirir... ...con posibilidades... ...y recursos que, que, que abrazar... ...y que intentar desarrollar... ...entonces el mal... Es, ...no es creación divina... ...es creación humana, como tantas otras cosas... ...además... Debemos de saber, como yo he dicho, que Dios está por encima de las leyes espirituales. Está por encima del tiempo y del espacio. No es un señor con larga barba que está en el cielo esperando a que llegue después de la muerte y enjuiciarte. La muerte no existe. La muerte es un cambio de estado. Cambiamos de traje. Nuestro espíritu se marcha, el cuerpo físico se pudre, las moléculas y los átomos se desintegran y nuestro espíritu se prepara para volver a la Tierra después de un periodo en el espacio. ...y cuando volvemos a reencarnar nos planteamos nuevas metas... ...bueno, en la vida anterior me equivoqué en esto, en esto, en esto y en esto... ...a ver si en esta, en vez de equivocarme en las cuatro cosas... ...me equivoco en dos solo, porque si me equivoco ya nada más en dos... ...ya estoy algo progresando o avanzando, ¿no?... ...y así es como vamos evolucionando... ...pero la grandeza de todo esto es que saber que siempre tenemos una guía... ...que nunca estamos solos... ...que Dios no deja a nadie desamparado... ...porque sus emisarios... ...que son los mismos que estamos aquí cuando vamos allí... ...que son los mismos hombres que estamos aquí reencarnados... ...que luego desencarnamos y estamos allí... ...hay de distintas clases y hay algunos que están trabajando en el bien... ...aquí y allí, y hay otros que trabajan en el mal aquí y allí... ...entonces, evidentemente, nada cambia al quitarte el traje por la mañana... ...lo único que cambia es nuestro estado... ¿eh? ...y luego volveremos, volveremos de nuevo, queramos o no queramos a reencarnar porque todavía nos queda muchísimo por corregir, muchísimo por crecer, muchísimo por aprender y muchísimo por conquistar. Sobre todo conquistar nuestro interior, que es lo más difícil, conocernos a nosotros mismos y corregir en base a ir transformándonos moralmente para ir creciendo espiritualmente y al mismo tiempo adquiriendo sabiduría. Sócrates decía, me viene a la mente ahora mientras estoy hablando, Sócrates decía una frase muy bonita, que es que el hombre sabio es el hombre virtuoso. Tú puedes tener muchos conocimientos, pero si no trabajas en la virtud, en tu transformación moral, nunca serás sabio. Serás un hombre con muchos conocimientos, pero nunca serás sabio. El hombre sabio es el hombre virtuoso. Entonces, personajes como un Sócrates, un Krishna, un Buda, un Confucio, un Francisco de Asís, no son espíritus de baja condición, son espíritus, con una elevada condición, que han ganado ese, ese, ese nivel de conciencia por su propio esfuerzo, como todos los que estamos aquí. Dios no tiene privilegio para nadie, todos, absolutamente todos, hasta el salvaje más salvaje, hasta el criminal más criminal, con el paso del tiempo, llegará a convertirse en un ser angélico, en un ser espiritual. ¿Ese tiempo cuánto será? El tiempo que su libre albedrío determine. Miles, millones de años, lo que sea, pero ahí están las leyes para corregirnos. Eh, me estoy alargando mucho. Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? Bueno, yo quería preguntarte por eh, una cosa muy que a mí me tiene un poco. A ver, si todo lo que crea Dios sabemos que aunque dure miles de años o millones como la Tierra. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu ha sido creado para, para ser eterno? Eso es difícil, claro? Hombre, pues muy sencillo, porque el que lo crea es eterno. Dios es eterno, si tú como padre tuvieras que darle lo mejor a tu hijo, ¿qué le darías? Tú como padre, que quieras a tu hijo, ¿qué le darías a tu hijo? Lo mejor que tú tienes, ¿verdad? Lo mejor que tú tienes, ¿no? Dios es eterno, al crearnos a su imagen y semejanza nos crea también para la infinitud, para la inmortalidad. Y por eso nos dota con sus atributos. Hubiera sido un Dios egoísta, hubiera sido un Dios egoísta el habernos creado de otra manera. Sin embargo, nos pone sus propios atributos en nuestra conciencia. Nosotros nunca llegaremos a ser dioses, pero como decía Jesús, todo lo que yo hago, vosotros podéis hacer si queréis. Y en potencia sois dioses. En potencia porque no podremos llegar nunca a ser dioses, pero si realmente desarrollamos esas cualidades y esos atributos que Dios ha puesto en el espíritu humano, llegaremos a la perfección y a la felicidad. Eso, por supuesto, como otros grandes espíritus nos lo han demostrado cuando a la tierra. Cuando uno llega a determinados niveles de evolución, conceptos como el sufrimiento, la maldad y otras cosas, se ven de otra manera muy diferente. Se ven como oportunidades de progreso. Hay espíritus, ...de elevada condición... ...que bajan y se sacrifican... ...por los que están a su alrededor... ...y tú dices... ...un espíritu superior viene a sufrir... ...es que debe algo... ...no, no debe nada... ...precisamente porque no debe nada... ...precisamente porque un espíritu superior... ...que ha alcanzado un nivel... ...de grandeza extraordinaria... ...sabe que la materia es transitoria... ...y que viene a dar un ejemplo a los que le rodean... ...y precisa de venir... ...a la tierra... ...y viene una asistencia dolorosa... ...para dar un ejemplo con los que viene... ...por ejemplo, un ejemplo a saber sufrir... ...a conllevar las, de, las penalidades y las dificultades de la vida... ...y dar un ejemplo a los que están a su alrededor, por ejemplo... ...hay espíritus de elevada condición que son anónimos... ...que no nos damos cuenta y que vienen en una materia deforme... ...en un niño deficiente o vienen en una persona tarada... ...y a lo mejor son espíritus elevados... ...pero vienen con unos padres que necesitan desarrollar el amor... ...y que no van a desarrollar ese amor si no tienen un objeto... ...en el cual volcarse... ...para poder desarrollar esa cualidad... ...y entonces ese espíritu que los ama... ...que los quiere... ...porque ha venido con ellos en otras vidas... ...y ha sido su familiar en otras vidas... ...su padre, su madre, su hermano, su primo, lo que sea... ...y los ama, se sacrifica por ellos... ...pero se sacrifica durante unos años... ...que es el tiempo que viene aquí... ...porque ese espíritu sabe... ...en su nivel de evolución superior... ...sabe que el, el periodo por la tierra es transitorio... ...va a estar un tiempo, va a hacer su misión... ...va a ayudar a otros, va a enseñarles lo que es el amor... ...se va a marchar y se va a marchar con mayor esplendor... ...con mayor progreso y con mayor plenitud. Por eso, la maldad, que decía Fermín... ...el sufrimiento y la, la destrucción... ...y todas las cuestiones que nos pueden parecer... ...bajo nuestro conocimiento actualmente, en nuestro nivel... ...como algo negativo, desde otro punto de vista... ...son instrumentos y herramientas... ...de las que la providencia divina se vale... ...para hacernos progresar... ...es que la destrucción no es una ley... ...constantemente... ...la ley de destrucción es una ley... ...está constantemente, todo se tiene que renovar... ...todo tiene que cambiar, todo tiene que transformarse... ...eso no quiere decir que la maldad... ...forme parte de eso... ...pero sí que es cierto que el mundo y la evolución del mundo... ...la historia del mundo y la historia de la guerra... ¿eh? ...entonces hay muchas cosas... ...que necesitan renovarse, necesitan cambiar... ...y nosotros tenemos una visión muy parcial... ...que es la visión coyuntural del momento en el que nos encontramos... ...en este momento estamos en el 2 de febrero de 2019... ...en este sitio, en este lugar, en Villena, escuchando esto... ...y nuestra concepción, nuestro contexto... ...de otras cosas se nos escapa porque nuestra capacidad... ...como he dicho al principio, es limitada... ...nuestra inteligencia es todavía muy pequeña, somos niños espiritualmente, hablando en evolución. Nos quedan miles de años todavía por, por alcanzar y progresar. ¿Te he contestado la pregunta? Vale, pues, a ver, otra pregunta. ¿No hay más? Bueno, pues, como yo creo que ya llevamos bastante tiempo, ¿verdad? Vamos a... Me gustaría... Ah, bueno, me gustaría pasar esto... Bueno, aquí tenéis algunos de los libros que he usado para... Esta es la frase que he comentado antes, la parte de arriba de Jesús, y luego le preguntaron quién era Dios y, quién, y cuál era su religión. Y fijaros lo que dice, mi religión se reduce a amar a todos mis semejantes como a mí mismo, lo cual me obliga a hacerles todo el bien posible, aun cuando el cumplimiento de este deber llegue a costarme la vida. Es lo que estamos explicando hace un momento, espíritu, espíritu de ...perfectos, porque Jesús es el espíritu más perfecto... ...que ha pasado por la tierra... ¿eh? ...y se sacrifican... ...para dar un ejemplo a los demás. Esta es la conferencia que veremos... ...dentro de tres semanas... ...que nos la impartirá nuestro querido amigo Antonio... ...que estáis sentado ...y a la que todos os invito a asistir... ...Problemas de la vida, un enfoque trascendente... ...cómo podemos resolver los problemas... Eh, si la vida que llevamos es la vida que deseamos, cómo nos afectan las emociones, la importancia de la actitud, la trascendencia de nuestros actos y el desarrollo de la personalidad. Será muy interesante y a todos os invito de verdad de corazón a asistir. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. Aplausos.